En este vídeo vamos a demostrar que si u es una sucesión de números reales, que eh, es no decreciente y m es un supremo de la sucesión, entonces el límite de la sucesión es m. Pero vamos a recordar cómo están formalizados estos conceptos en lea. <coughs> Empezamos, como siempre, importando la librería de los números reales, usamos una variable, no hace falta el plural, una variable u para representar las sucesiones de números reales y m una variable para representar un número real. Bien, también vamos a reusar conceptos que hemos introducido anteriormente, como la notación de barras verticales para el valor absoluto y la definición del límite de una sucesión. Recordamos que se dice que C es el límite de la sucesión 1 si para cualquier elemento positivo existe un número natural N mayúscula tal que para cualquier elemento, para cualquier número mayor o igual que N, el valor absoluto ...de la diferencia entre UN y C es menor o igual que S. En fin, la definición habitual. Esto ya lo habíamos visto. Ahora vamos a eh, aumentar nuestras definiciones... ...y vamos a definir qué es lo que se entiende por sucesión no decreciente. ¿Cómo se formaliza? Bien, pues se dice que la sucesión U es no decreciente... ...si para, dado, para cualquier par de índices en IM... Si n es menor o igual que m, n es menor o igual que v UM. ¿Y cómo se define el ser el supremo de una sucesión? Pues diremos que m es el supremo de la sucesión u si es una cota superior. Es decir, que para todo n, un es menor o igual que m. Es decir, que m es mayor que todo, mayor o igual que todos los términos de la sucesión. Además, se, la diferencia entre, eh, no la diferencia, sino que para cualquier valor positivo epsilon entonces siempre hay algún elemento de la asociación que es mayor que m menos epsilon Es decir, si a m le quitamos cualquier cantidad positiva, por pequeña que sea, siempre hay un término que supera a la diferencia. Bien, estas dos condiciones, bueno, pues eso es lo que define el ser el supremo. Bien, pues con estas definiciones vamos a ver cómo se puede demostrar el teorema. Bien, y vamos a ver como siempre distintas demostraciones. La primera que vamos a hacer, voy a dividir la pantalla en dos, control X3, voy a poner en la derecha la sesión y la primera demostración que vamos a ver es una demostración totalmente aplicativa. Veamos. Tengo que demostrar que el límite de U es M. Aunque no es necesario, para que quede más claro lo que voy a hacer, voy a, eh, voy a expandir la definición de límite. Bueno, vamos a ver. Control C, Control R, y aquí ya tenemos la definición expandida. Para que se vea más claro, lo voy a poner en horizontal. Aquí, aquí ya tenemos expandida la definición. Lo que nos dice para cualquier si es en y fin, lo que comentamos antes. Lo que se ve, una vez que se ha expandido la definición, es que lo que tenemos que demostrar es una fórmula universal cuyo cuerpo es un condicional pues entonces ¿qué hacemos? pues introducimos una variable que la vamos a llamar Epsilon la hipótesis de que Epsilon es mayor que 0 lo vamos a llamar H y lo que nos quedará por demostrar la conclusión será esto de aquí vamos a verlo efectivamente, se ha introducido Epsilon H Epsilon y esto es lo que tenemos que demostrar. Bien, ya digo que lo de, de, de expandir el límite no es necesario, así que eso lo quito. Bien, vamos a ver. Por otro lado, yo tengo que M es un supremo. Otra vez, no es necesario expandir la definición de supremo, pero en fin, para que se vea más claro lo que dice, vamos a expandir la definición. Expandir la definición del E supremo de la sucesión. Es, ya está. E supremo de la asociación. Lo expande. Vamos a ver. Control C, control R. Ah, claro. tengo que lo, tiene que expandirlo en... H. Bueno, veis que ya lo ha expandido. Entonces, al expandirlo, observamos que es una conjunción. Como es una conjunción, puedo sacar cada una de las partes. Como Con la táctica de caso, aplicado a H. Expandirlo y sin expandir es lo mismo. Eh, y ahora lo que puedo hacer es que a la primera le voy a llamar a la primera parte HM1, ¿sí? La primera hipótesis de M y la segunda HM2. Lo expandimos y ya tenemos el HM1 y HM2. En fin, lo de expandir era innecesario y veis que lo puedo hacer también sin necesidad de expandir. Bueno, y ahora llegamos a el HM2. A ver, HM2, la segunda propiedad, dm, lo que dice es, es una propiedad universal. También la puedo, también, eh, vamos, la puedo también <coughs> instanciar los argumentos en lugar del para todo epsilon aplicarlo para el que tenemos aquí, que ya habíamos elegido antes. La hipótesis de que éxilon es mayor que cero la tengo aquí. Entonces, hm2, éxilon, hésilon, me, deja, me dará la conclusión que es un existencial, como es un existencial lo podemos eliminar con la táctica de caso en fin caso En caso este. y el testigo, el elemento que existe lo vamos a llamar n0 y la condición que cumple esta condición de aquí es lo que vamos a llamar hn0 vamos a observar que aplicamos la táctica y efectivamente ha aparecido el 0 y el H N0. Bien, y ahora lo que tengo que demostrar es un existencial. Para demostrar el existencial tengo que dar un testigo. ¿Quién le voy a dar? El N0 que acabamos de, de encontrar. Le digo, usa N0. Y entonces en lugar de esta fórmula tendrá que demostrar... Que para todo n mayor o igual que n0 se cumple esta condición. ¿Veis? Aquí, n mayor o igual que n0 se cumple la condición. Otra vez, la conclusión que es un universal, que el cuerpo es una implicación. Entonces, vamos a introducir una variable, n, sea n una variable cualquiera, que cumple la condición. La condición la vamos a llamar hn, que es que n mayor o igual que n0. Ya tenemos aquí el n. Y lo que nos va a quedar por demostrar es que un menos m menor o igual que eso. Bueno. Ya vamos. Va aumentando el tamaño. Y ahora tenemos que demostrar esta condición. Bueno, voy a poner otra vez en vertical porque. Control X3, Control C, Control G. Pues veamos mejor la está. Ahora tengo que demostrar que el valor absoluto es menor o igual que epsilon. Bien, Que un valor absoluto sea menor o igual que Epsilon, hay un lema que se llama valor absoluto menor o igual, que dice que el hecho de que el valor absoluto de A sea menor o igual que B es equivalente a decir que A está entre menos B y B. Bueno, pues aplicamos el lema y esta condición se va a expandir en esta. El UN menos M tiene que estar entre menos éxilo y éxilo. Como es una conjunción, para demostrarla vamos a usar la táctica de dividir. Vamos a dividir y nos aparecerán dos objetivos. En el primero habrá que demostrar la primera desigualdad y el segundo la segunda desigualdad efectivamente aparecen dos objetivos primera desigualdad segunda desigualdad bueno, pues vamos a, a fijarnos en el primero otra vez no es necesario expandir pero si expando otra vez qué significa no decreciente eso es lo que significa el no decreciente decreciente en el h' es que si para cualquier n y m si n es menor o igual que m o n es menor o igual que m si lo que hago es un caso particular en h' voy a hacer un caso particular en lugar de n cojo el n0 en lugar de m cojo n y la hipótesis tiene que ser que n0 es menor o igual que n si la tengo aquí se llama eh, la hipótesis es esta hn bueno, pues hago la especialización y me quedará simplemente esta condición. Me quedará que UN0 es menor o igual que UN. Y para demostrar la desigualdad de que menos G si es menor o igual que UN menos M, pues vamos a hacerlo con una cadena. Empiezo con menos G. Si lo. Hombre, si sumo M y resto M, esa es una propiedad de anillo. Esa la tengo inmediatamente. Por otro lado, eh, tengo que m menos lo tengo aquí, m menos éxilo, es menor o igual que u n0. <coughs> Bien, eso es la, eh, eso es precisamente h n0. Entonces, esta la podemos demostrar con este lema. En fin, el lema aquí no lo veo, pero si le pongo by rv, bueno, pues ya estoy viendo el lema. El lema que me dice que si A es menor o igual que B y a los dos miembros de la desigualdad le resto la misma cantidad, el C, bueno, pues la desigualdad se mantiene. Bueno, ¿y quién es el C? Pues el C es precisamente el m de aquí que es lo que le estoy restando a m menos éxito y, y este, le estoy restando eh, le estoy restando m y otra vez un 0 menos un por el mismo lema un 0 menos un por la h' un 0 es menor igual que un bueno pues ya hemos terminado las desigualdades y ya hemos demostrado la primera Vamos a la segunda. En la segunda, esta es más corta, directa. Bueno, y lo que he dicho tantas veces, esto no es necesario, lo voy a dejar comentar. Un menos m. Un menos m es menor o igual que m menos m. ¿Por qué? A ver, el HM1, la primera propiedad, ¿qué dice? Pues que para cualquier n un es menor o igual que m, en particular para el n. ¿Y quién es el que estoy restando ahora? Pues el que estoy restando es m. Tendría por un lado un menor o igual que m y si a los dos les resto m, por este lema siguen estando igual. Bien, a decirlo. Bueno, por otro lado, m menos m es 0. Por el lema de restarla el mismo. A menos a es 0. Y 0 es menor o igual que epsilon. ¿Por qué? es menor o igual que Epsilon? Porque nosotros teníamos el H Epsilon, que Epsilon es mayor que cero, y si es mayor es mayor o igual, porque Por el lema de mayor o igual a partir de mayor si A es menor que B, entonces A es menor o igual que B. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera demostración, y como hacemos habitualmente, vamos a hacer dos cosas, una intentar simplificarla, y otra intentar transformarla en una demostración declarativa vamos a ver qué podemos simplificar bueno a ver lo voy a poner aquí control x b pongo esta era nuestra primera prueba y vamos a ver ahora la segunda prueba control x o oh, vamos a comparar aquí tengo esta es la primera prueba y quiero simplificarla. Vamos a ver. Los primeros pasos, igual. En fin, ya dije que lo del desplegar lo podíamos quitar. Entonces llegamos hasta el dividir. Hasta ahí van iguales. Así. Comparo y aquí llegamos. Hasta ahí las pruebas eran iguales. Pero, ¿qué podemos hacer? Hombre, aquí hemos estado haciendo todos los cálculos y detallando los lemas si esto no queremos precisarlo podemos usar aritmética lineal pero no solo aritmética lineal sino además que he utilizado lo que he utilizado ha sido esta condición el H'N0NHN0 pues Hn, bueno pues eso es lo que pongo aquí y veis que todo esto todo esto de aquí, este bloque entero este bloque, en realidad, se reduce a una línea, aritmética lineal usando esto. Y el segundo bloque, todo esto de aquí, en realidad, que es lo único que he usado, que no este sea directamente por reescritura, lo único que he utilizado es esto de aquí, HM1N. Bueno, pues eso es lo único que hay que decirle. Veis que la segunda demostración, bueno, ha quedado bastante más corta que la primera, porque no, no me he metido en los detalles, que me he quedado solo con esto. Bien, pero esta segunda demostración, a pesar de que es corta, la podemos todavía seguir acortando. Lo vamos a ver en la tercera demostración. A ver, ¿qué puedo hacer en la tercera demostración? Hombre, mira en los dos casos, después de dividir hasta dividir, llegamos igual pero después de dividir los dos casos voy a usar aritmética lineal ampliada en el primer caso con, este, con esta hipótesis y en el segundo con este. Bueno, pues le pongo en lugar de la coma que ponía aquí, en lugar de esta coma, ponemos punto y coma. Eso significa, y todos los objetivos los resuelves por la aritmética lineal ampliada con esta hipótesis. Bien, y ahora vamos a, esta es nuestra tercera demostración, esto sería acortándola. Y ahora vamos a hacer una demostración que sea declarativa. Vamos a ver cómo podemos demostrar el lema, pero de manera declarativa. Declarativa, bueno, pues la que es más cercana a la que se escribiría normalmente en, una, en un texto matemático, en un libro. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos que demostrar que el límite de UM es de un eje. Bueno, pues cogemos epsilon, suponemos que el epsilon es positivo y al final, que tenemos que demostrar? Pues al final lo que tenemos que demostrar es que existe un n, tal que para cualquier n mayor que dicho n, que hemos elegido el valor absoluto es menor. Bueno, pues vamos por partes. Tengo el epsilon y como sabemos <coughs> que <coughs> El h me dice que es el supremo, entonces si me quedo con la parte izquierda, pues ya tendré que el m es una cota, simplemente aplicando la regla de eliminación de la conjunción en la izquierda y también que cumple la condición de que si le resto un épsilon queda superado por algún término, que es la derecha. Aquí ya lo hemos descompuesto en los dos. Y ahora vamos a hacer la eliminación. <coughs> Perdón. Otra vez igual que hicimos antes. Si en el HM. Aquí. Aquí. En el HM2. Cojo el épsilon. Y el H épsilon. Queda el existencial. Y ahí vamos a eliminar. Y vamos a eliminar. Este existencial introduciendo un N0. Y. La hipótesis del N0, que UN0 es mayor o igual que M menos S. A partir de aquí podemos sacar que... Eh, tenemos, vamos a demostrar que es mayor o igual, lo pongo de esta forma, que para cualquier N mayor o igual que N0, el valor absoluto es menor. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Mira aquí, ¿cómo lo vamos a demostrar? Yo cojo un n, supongo que es mayor o igual que n0 y tengo que demostrarlo. ¿Cómo? Por la misma regla de que yo tengo que demostrar que es menor o igual, tengo que hacer esto a la izquierda, luego. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar que el menos épsilon es menor o igual y que es menor o igual que éxilo. Estas son las dos de aquí. Y las demostraciones de cada una, bueno. Ahí ya sí que no hay ninguna diferencia, veis que esto es esencialmente lo mismo. Control-X2, Control-X2, veis que estas dos demostraciones pues son prácticamente las mismas que hicimos en la primera demostración. Es decir, que esas son prácticamente estas iguales. No me voy a parar en los detalles, ahí está la demostración completa y en los comentarios del vídeo también tenéis un enlace a la, al código que lo podéis ejecutar en la red. Y eso es todo por ahora.